En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Binance, se trata del calendario de Adviento, en el cual vas a poder ganar premios diariamente desde el día 1 de diciembre desde ayer hasta el próximo día 24. Esto es muy interesante aprovecharlo porque tienen un montón de premios que puedes llevarte y además si eres un nuevo usuario tienen 50.000 dólares para repartir entre todos ellos. Aquí lo tenemos en las reglas de forma detallada. Antes de pasar a ver estas reglas te animo a que participes en otras campañas que tiene Binance. Entre ellas tenemos la de ganar un Bitcoin jugando a este comecocos. Hemos realizado un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para que aproveches. Puedes jugar con un amigo o amiga. Ya que podemos hacer equipos de dos jugadores, hay un ranking y los que tengamos mayor suerte o juguemos mejor podremos llevarnos hasta un Bitcoin completo. La verdad es que estas promos molan mucho y para poder participar en ellas debes tener una cuenta creada y verificada. Si no tienes una, en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance. Tenemos también este vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y te va a llevar menos de 5 minutos. Y bien, para poder participar en este evento del calendario de adviento de Binance, es muy sencillo, tan solo debemos iniciar sesión cada día, hasta el próximo día 24, van a repartir un total de 1,5 millones en recompensas, aquí lo tienes todo de forma detallada, te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. También nos indica que hay un fondo de bonificación de bienvenida para nuevos usuarios que contiene 50.000 dólares. Si no tienes cuenta en Binance es un buen momento porque te vas a llevar una parte de estos 50.000 dólares y también nos dice que aparte de esto tendrán diferentes eventos navideños que irán anunciando próximamente. Entre ellos, por ejemplo, tenemos aquí abajo en el propio Twitter, tenemos este tweet oficial en el cual van a sortear medio Bitcoin por realizar unas acciones muy simples, básicamente es realizar un retweet y poner tus fotografías de estilo navideño, es decir, debes hacer tu montaje ya sea con tu árbol de Navidad o con lo que sea, este creo que se ha flipado un poco, pero bueno... Aquí tienes diferentes opciones para inspirarte un poco. Y básicamente es hacer un retweet y seguir a la cuenta de Binance. También habrá merchandising para los 10 finalistas. Así que la verdad es que está guay porque aparte de poder llevarte medio Bitcoin, que joder, la verdad es que estaría muy muy bien. También te puedes llevar algo de Merchant que suele estar bastante chulo, el que nos suele traer Binance. Y básicamente nos indica que hay 70.000 dólares para repartir en distintos 14 tokens para las personas que no tengan cuenta en Binance, si no entiendo mal. Es a, a modo de regalo, aquí lo tenemos, es un free gift, así que vamos a darle a Join Now. Y efectivamente aquí nos indica que podemos mandar estas tarjetas secretas a nuestros amigos que no tengan cuenta en Binance, debemos invitarlos y se llevarán una pequeña recompensa. Y aquí tenemos todas las instrucciones de forma detallada con las cantidades de dólares que se van a llevar cada uno de estos usuarios en función de la clasificación por secuencia, por lo visto es por orden de llegada pero en cualquier caso, cada día vamos a tener nuevas oportunidades ya sea para ganar criptos gratis, NFTs o veremos las sorpresas que nos va trayendo este calendario, esta es la gracia ¿no? también del calendario de adviento, que no sabemos lo que hay detrás de cada una de estas sorpresas. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, recuerda dejarte un super like y también suscribirte activando la campana de notificaciones, también para cualquier sugerencia o cualquier tipo de duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram, ya que allí vamos toda la comunidad ayudándonos unos a otros, aprendemos muchísimo sobre el sector cripto, así que te animo a que te unas. Te recuerdo que tenemos muchas otras opciones activas en el canal, como por ejemplo el airdrop de Zumex, el cual te vas a llevar 30 dólares gratis, van a ser 20 para tradear dentro del propio exchange y los otros 10 los vas a poder retirar o vas a poder hacer lo que tú quieras con ellos. Dale un vistazo a los últimos vídeos que tenemos porque hay oportunidades realmente muy interesantes. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.